Y entro por la laptop a clase, sino que ahorita estoy con el celular, sino que el celular no, como no tiene megas, como no tiene eso, este, he recargado ahorita este, esa promoción que hay de un sol, de dos soles para poder ingresar un momento. Sí, está bien, Walter, no te preocupes, ya por favor, este, en caso su compañero no se pueda conectar al final, Walter, eh, yo voy a igual te voy a considerar en asistencia, ¿ya? Ah, ya. Ah, Ramírez, disclo. Sí, no. Ramírez. ¿no? señora, me está diciendo Ramírez. Sí, pero, Ramírez, sí doctor. Soy el profesor, doctor. profesor ¿a compañero. Doctor ¿Ramírez? Ramírez, sufro de las amígdalas. Sí, Guillermo, ¿Sufro de las amígdalas. Soy profesor de biología. ya están ingresando sus compañeros, sino que después pues que empiezo me quitan la ilusión cuando Bueno, pero ya estamos, somos creo que más de la mitad. Creo, Doctora, buenas noches. buenas noches, Judith. Doctora, eh, un favor, eh, le quería comentar algo, la compañera Mirza el día de hoy quizá no se logra conectar por temas laboral, que ha tenido que viajar así que le pide que por favor le considere, gracias bueno, doctora cuando le llamo por la asistencia me hacen acordar nada más para poderlos considerar Ya. Okay. Hola, buenas noches, compañeros, buenas noches. Tony. ¿Qué tal, Manolito? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bien, bien, ahí. Buenas noches. ¿Eh? Esperando ya las clases, ¿no? Sí, sí, enseguida, que ingrese un poquito más. Ya, perfecto, entonces. Voy a tratar de conectarme mejor. Estoy con el celular. Ok, ok. Ya que lo vamos a ver en un momento, una de las causales por las cuales interpone entre otras causales que puede tomar en cuenta, la parte que interpone este recurso Ya, a ver un momento. A ver, como estábamos mencionando, eh, dentro de la fundamentación de la sentencia de acuerdo a lo que establece esta nueva ley... De trabajo, el juez debe motivar su decisión. Como habíamos hablado antes, no es la que declara fundada o infundada una demanda o declara una nulidad u otro Toda resolución que emite el juez debe estar debidamente motivada y, más aún, la sentencia, porque es una que va a poner fin al proceso una vez que ésta sea declarada consentida. Ahora, esta fundamentación, esta motivación que tiene que tener esta sentencia, tiene dos características. Una es que debe, reco debe recoger los fundamentos de hecho y de derecho. Es decir, debe recoger todas las pretensiones que han sido eh, solicitadas por las partes y discutidas dentro de la etapa de juzgamiento y así como también los de derecho. ¿ya? Como caso particular, van a, va a establecer aquellos que existen pues hechos admitidos. Ahora, cuando se trata de estos hechos admitidos, no enerva la necesidad de fundamentar la sentencia en derecho ¿Por qué? Porque son hechos que han sido ya admitidos y que han sido de una u otra manera reconocidos por las partes y que se tienen como ciertos, ¿ya? Entonces no tendría por qué haber mucha, eh, no tendría por qué haber fundamentación respecto a ese tema, pero sí respecto a las pretensiones en las cuales no existan estos hechos admitidos. Ahora, eh, en este tema de la sentencia y con la finalidad también de evitar lo que son las malas prácticas procesales, se debe promover, eh, se ha establecido que las sentencias sean escritas en un lenguaje de fácil entendimiento eh, para las partes, ¿no? Evitando el uso de la llamada jerga judicial. Ahora, si bien es cierto y entendamos de que se dice de que la sentencia debe ser en un lenguaje claro y que pueda ser entendido por cualquiera de las partes, tanto demandante como demandado, pero también tenemos que tener en cuenta de que no puede ser, pues, eh, quizás en un lenguaje muy coloquial, como eh, cualquier eh, persona o sujeto procesal podría entender. De una u otra manera, el juez tiene que utilizar pues, eh, la adecuada motivación también basándose en un lenguaje relacionado con el tema que está discutiendo y con los parámetros también que establece la normatividad vigente. ¿Ya? Ahora. La sentencia tiene aspectos, eh, hay ciertos aspectos que se contemplan en la misma. ¿Cuáles son? Primero, lo que es la articulación o medios de defensa que se han propuesto. ¿Qué quiere decir eso? Que la sentencia debe contener o debe pronunciarse sobre todos los medios de defensa que han sido presentados durante todo el proceso. La sentencia debe contener cualquier circunstancia que ha pasado durante el desarrollo del proceso, cualquier medio de defensa, cualquier medio probatorio que ha sido presentado por las partes durante el desarrollo de todo el proceso y el cual el juez ha tomado conocimiento. ¿ya? Ahora, respecto a la demanda, la sentencia debe indicar claramente, si la demanda es infundada o fundada, total o parcialmente. Nosotros sabemos que el juez no puede no solamente puede amparar una pretensión de manera total, sino que esta puede ser de manera parcial, ¿no? Eh, hay casos en los cuales no solamente hay una pretensión, sino hay una pluralidad de pretensiones que presenta la parte demandante, entonces el juez solamente podrá admitir una de ellas. Entonces, en, en ese caso, si es fundada, va a tener que establecer si es de manera total o de manera parcial. En caso sea una fundada una demanda total o parcialmente, asimismo debe señalar los derechos reconocidos, cuáles son las prestaciones que debe cumplir el demandado y si la prestación es de dar suma de dinero, debe indicar el monto líquido que va a tener que pagar el demandado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la facultad que tiene el juez para corregir el monto demandado? Si la demanda es amparada, el juez puede disponer el pago de un monto mucho mayor al demandado cuando exista un error quizás respecto a que al cálculo de los derechos que se han si considera que eh, con un fallo ultra petita, pero no vulnera el principio de congruencia procesal, ya que atiende, esto está relacionado con el rol intuitivo del derecho laboral. Es decir, nosotros sabemos que hay derechos que son irrenunciables, nosotros no, y así mismo sabemos que el juez no solamente debe velar porque las partes expongan sus pretensiones, sino que esta, este proceso se lleve bajo los parámetros, eh, valga la redundancia de un debido proceso, y asimismo que no se vulneren los derechos del, en, del trabajador. Y en este caso, si ha habido una mala cuantificación o cálculo al momento de establecer cuál va a ser este pago o este monto demandado, por parte, eh, ha habido un error y es mucho menor, ya, o mayor al que se ha demandado, el juez lo que va a hacer es hacer un cálculo y sustentar también por qué está haciendo la variación o eh, corrigiendo el monto que se ha demandado. Tengamos en cuenta de que, si bien es cierto, la sentencia establece que el juez tiene esa facultad de corregir el monto, pero el juez tiene que sustentar, tiene que motivar y tiene que indicar por qué está haciendo este cambio respecto al monto que ha sido demandado. También cuando existe pluralidad de demandantes o demandados, debe pronunciarse expresamente respecto a los derechos y e obligaciones concretos que les corresponde a cada uno de ellos. Debe pronunciarse por cada uno de ellos, haciendo la descripción también de los datos de cada una de las partes demandantes dentro de la sentencia. ¿ya? Y respecto a los intereses legales y la condena de costas y costos no requieren ser demandados. La cuantía y monto de liquidación es de expreso pronunciamiento también en la sentencia, ¿ya? Ahora... Debemos tener en cuenta también, cuando nosotros nos referimos al tema de la sentencia, aspectos que contemplan, que se debe evitar lo que es el análisis defectuoso de los medios probatorios o la utilización de formatos para la emisión de la sentencia. En muchos casos se han visto de que los jueces, pues, utilizan un solo formato o una sola, eh, quizás, esquema. Bueno, el esquema no puede variar. Ya, porque es un, es un contenido de forma. Pero respecto al fondo, no podemos establecer un formato igual para todas las sentencias. No todos los casos son iguales. Hay casos en los cuales sí se puede utilizar la misma fundamentación, quizás de manera similar, pero no se pueden utilizar planchas o formatos para emitir estas sentencias, teniendo en consideración que cada proceso es diferente. ¿Ya? Es decir, ¿cuáles son estos aspectos que deben eh, contemplados en la sentencia? Articulaciones eh, o medios de defensa que sean propuestos, todo lo que es respecto a la demanda si se declara fundada o infundada total o parcialmente, el juez puede corregir el monto demandado debidamente eh, motivado. Eh, debe pronunciarse respecto a todos los que están demandantes o demandantes o demandados dentro de la demanda y respecto a los intereses legales y la condena de pago de costas y costos que no requieren ser demandados. ¿ya? Ahora, el artículo eh, 31 de la nueva ley procesal de trabajo también establece cuál es el contenido y suscripción de las sentencias. Esto eh, se aplica también lo que establece el artículo 122 del Código Procesal Civil, el cual establece, las sentencias deben incluir la indicación del lugar y la fecha en las cuales son expedidas, ya el número de orden que le corresponde dentro del expediente del cuaderno en que son expedidas. Nosotros sabemos que se emite resolución número 1, resolución número 2, resolución y así sucesivamente, es decir, se debe indicar el número de resolución que le corresponde, es decir, la última en este caso, que es ya durante todo el desarrollo del proceso. La mención sucesiva también eh, referente a la resolución con las consideraciones deben estar también debidamente eh, enumerados eh, de derecho con la cita de la norma o normas aplicables en cada punto según el mérito de lo actual. ¿ya? También clara y precisa respecto de todos los puntos controvertidos. Hace una petición aplicable a su criterio, debe también de forma correspondiente. ¿Ya? El plan para su cumplimiento condena en costas y postos si es que procediera de multas o la exoneración de su pago, la suscripción del juez y del auxiliar jurisdiccional respectivo, la sentencia exigirá en su redacción lo que es la separación de las partes expositiva, considerativa y resolutiva. Ya son tres de estas partes, expositiva, considerativa y resolutiva del juez o jueces si es que es un órgano colegiado. ¿Ya? Esto es lo que establece respecto al contenido y suscripción de las sentencias que, como lo habíamos mencionado, se aplica lo que establece el artículo 122 del Código Procesal Civil. Respecto a la formalidad, el artículo 31 de esta nueva ley procesal de trabajo establece que las palabras que son equivocadas deben ser anuladas mediante una línea. Se pone una línea sobre la palabra que, es, eh, que, ha tenido, que se ha equivocado. ¿no? Ahora, respecto a la formalidad, la sentencia, al igual que toda resolución judicial, deben seguir ciertas formalidades, las cuales también se encuentran reguladas por el Código Procesal Civil en su artículo 119. No se deben emplear abreviaturas en una sentencia. Las fechas y cantidades siempre deben estar inscritas con letras. Ya las referencias a disposiciones legales y a documentos de identidad pueden inscribirse también en números, se permite. ¿Ya? Las palabras y frases equivocadas no se borrarán, sino que se anularán mediante una línea que permita su lectura. ¿no? Pero al final del texto se debe constar lo que es la anulación. Y está prohibido interpolar o yuxaponer palabras o frases. Ahora, sin embargo, nosotros sabemos pues, que ahora con lo que es la implementación de lo que es todo el sistema electrónico, eh, en realidad este es. Este anularán las palabras mediante una línea, generalmente son cuando ha habido errores y el juez ya tiene esa sentencia impresa, ¿no? Pero si el juez lo hace de manera oral, eh, lo único que va a tener que hacer es también transcribir ello y en último, en los casos, si ha habido un error al momento de la sustentación de manera verbal, también va a tener que colocar esta palabra que va a anular y eh, establecer la que corresponde, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son respecto a la corrección de las resoluciones? Este artículo 91 también establece que la corrección de las resoluciones se aplica también lo que establece el artículo 407 del Código Procesal Civil, que establece un plazo, el origen de la corrección y en caso eh, específicamente se desestime la corrección solicitada. El plazo es antes de ejecutoriada la resolución ¿ya? y con excepción de los errores numéricos y ortográficos pueden ser corregidos incluso durante lo que es la ejecución de la resolución. En algún momento, eh, quizás si ha habido un error respecto a lo que es la numeración, lo que va a hacer el juez es emitir también un auto en el cual establezca de que ha habido un error material respecto al consignar el número de la resolución. No pongamos que ha consignado resolución número 30 y es resolución número 31 y estableciendo que la resolución en la cual se declara no fundada la demanda corresponde o emitida la sentencia corresponde a tal resolución, haciendo lo que es una corrección de la misma. El origen de la corrección también puede ser a pedido del juez de oficio o a pedido de la, de la parte sin trámite alguno, ¿no? También puede pedir que complete la resolución respecto de puntos controvertidos que no han sido resueltos. Es decir, si el juez ha emitido pronunciarse respecto a algún punto controvertido en la sentencia, lo que va a hacer la parte es solicitar que el juez se pronuncie sobre un tema que ha sido discutido durante el desarrollo del proceso. ¿Ya? Y también tenemos que en caso se desestime lo que es la corrección solicitada, la resolución es ya Estos son los pasos para lo, hacer lo que son las correcciones de las resoluciones. Bueno, el tema respecto a lo que es la sentencia es sumamente corto. Eh, también lo establece, lo desarrolla esa nueva ley procesal de trabajo en un solo artículo. He tratado de explicarlo eh, de esta manera para que ustedes puedan se aplican, a, tengamos en cuenta que nosotros, como hemos venido desarrollando en cada sesión, les he dicho que se va a aplicar lo que establece el código de entre otras. Y esto es lo que también eh, cabe en lo que es la emisión de la sentencia. Tengamos en cuenta que 139 de la Constitución Política del Perú. Pero asimismo, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que toda resolución y específicamente las sentencias, aquellas que ponen fin a un proceso, deben encontrarse debidamente motivadas. Deben establecer claramente cuáles son los fundamentos por los cuales se admite, se declara, perdón, fundada o infundada una demanda, sea esta total o parcial, ¿ya? Respecto a este tema, ¿alguna pregunta? ¿O todo está claro? Doctora, ¿quiere hacer una consultita ahí? Dime, Alcides. Eh, doctora, si yo inicio una demanda y por A o B he obviado colocar el pago de intereses legales de la condena de costas y costos, ¿el juez de oficio lo considera? ¿Es así? Lo que pasa es que el tema de los intereses no están, no están consignados dentro del petitorio. Tengamos en cuenta, nosotros demandamos un monto. Después en la etapa de ejecución vamos a sacar lo que son intereses y todo. Ahora, el juez lo que va a hacer es, por ejemplo, ¿qué es lo que puede hacer el juez? Si es que tú durante, el, durante tu demanda, tú has consignado, pongamos, no que tú estás demandando 100 mil soles, ¿ya? Pero el juez, él también va a revisar ese cálculo que tú has hecho en tu demanda. Y si ese cálculo está mal y el juez considera que deben ser 150 mil soles, lo que el juez va a hacer es cambiar el monto demandado, ya, y establecer que son 150 mil soles variándolo, pero va a sustentar por qué, va a sustentar cómo es que ha sacado el cálculo adecuado y que de acuerdo a la cantidad de años, no pongamos eh, tal monto, debe ser el que va a ser pagado. En el tema de cosas y costos, eso es un tema que específicamente el juez también lo va a señalar en su demanda, eso es de oficio, el juez determina, ¿no? en caso se tenga que asumir el pago de cosas y costos del proceso, el juez tiene que sí o sí pronunciarse en la demanda quién va a asumir el pago de cosas y costos. Y también si es que eh, se exonera el pago de estos, nosotros sabemos que, por ejemplo, entidades del Estado están exoneradas de hacer los pagos de cosas y costos dentro del proceso, pero lo va a determinar dentro del el juez tiene que pronunciarse ello en su sentencia. Ya. Muchas gracias. Ya, ya le entendí. ¿Alguna otra duda, consulta? Dime, Guillermo. Guillermo. Sí, sí buenas noches, doctora. Buenas noches, compañera. Sí, este, una preguntita, de una publicidad. Con respecto a la sentencia, eh, si bien es cierto... La, la, la demanda, la petición, la demanda, el emanado, el el pone el el, pues, el monto, ¿no? Eh, en su petición. Eh, eh, claro, en el momento que se ponen los hechos, ¿no? Y ya para sentenciar, el, el juez, este, el juez, dice que habla de un cálculo, ¿no? Eh, y si, ese cálculo, yo supongo que lo hace el juez o lo hace el, el perito, de, el perito. No, nada me quedó claro eso. No necesariamente haces? no necesariamente necesitas un perito, o sea, eh, durante todo el desarrollo del proceso puedes presentar eh, pericias en realidad si es que se consideran pertinentes, ¿no? Quizás para ver lo que es eh, autenticidad de documentos, entre otros. Pero en realidad los cálculos existen ya eh, ciertos parámetros y cálculos que han establecido eh, para determinar ciertos, ¿no? Cuando son indemnización, eh, las indemnizaciones entre otros, existen ya parámetros que han, se han determinado de cuál es el cálculo para la determinación de los mismos. Por eso es que se le da esta facultad al juez, para que el juez haga una valoración si el cálculo que ha sacado el, demandan el demandante va acorde con lo que también establece la normatividad. ¿Por qué? ¿Y estas pautas por qué se han dado? Uno, tengamos en cuenta que la implementación de esta nueva ley eh, estableció claramente, bueno, aunque nosotros sabemos que no se da en el todo, pero lo que se buscó era la protección del trabajador. Y tengamos que tener en cuenta que muchas veces ha habido casos en los cuales se solicitan montos por debajo de lo que establece la norma, más aún teniendo en cuenta que existen ciertos parámetros para sacar cálculos en el caso de pago de indemnizaciones, entre otros. Entonces, el juez va a ser, también él tiene esa facultad de hacer un cálculo, que es un cálculo matemático, el cual si va a hacer esa variación, como justamente se lo señalaba Alcides, va a tener que estar debidamente motivado. Pero el juez para emitir la sentencia no va a tener que por qué pedirle ...a un perito que haga ese cálculo... ...simplemente eso se va a tener que sacar en cuenta... ...por ejemplo, años laborados... ...por cada año se le paga tal monto... ...entonces lo único que va a hacer es un cálculo matemático. Por favor, me este, parece es un poco... Este, ...si una sentencia... ...bueno, después le da razón al... ...con respecto al pedido... ...del de demandante, ¿no? ...pero no, no señala... ...no señala el monto... ...no señala el monto... ...en ese caso si se tiene que recurrir al perito o no? No. A ver, lo que pasa es que empecemos... A ver, si tú me dices que el demandante no señala el monto, eh, por ahí vamos a partir que está mal. Porque cuando tú ingresas esa demanda, el juez lo primero que te va a decir, oye, pero ¿cuál es tu pretensión? Sí. O, no, tienes claro, que siempre, establecer o sea, claramente cuál es su pretensión. El juez no sí. va a admitir a trámite una demanda que no tiene una pretensión. Claro. Sí, sí, eso. el Tiene el, el, el, el, el monto tiene la pretensión, la presentado. pero cuando sentencia eh, que se pague todo, pero en la gente no, no menciona el monto, ¿no? o sea, ¿se, ¿se va a entender que ese monto se debe de pagar? No, lo que pasa es que el juez expresamente en la sentencia tiene que señalar el monto que se va a pagar, tiene que establecerlo sí o sí cuál es el monto que se va a pagar. Claro. Que motivar, Así sea, motivar. amparando el periodo del demandante o no ampararlo, va a ten... o sea, si lo ampara, va a tener que señalar expresamente. Si no está yeah. expresamente, lo que va a hacer alguna de las partes es solicitarle, por ejemplo, en ese punto, oye, un ratito, tú no me has presenta... no me has señalado esto, aclárame oh. o indícame cuál es el monto que voy a tener que pagar, ¿no? Porque en ese caso tiene que estar debidamente motivada y sustentada. Tiene que indicar sí o sí el monto. Ya, yeah. Este, este tiene que estar señalado, ¿no? Así Sí, tiene que estar taxativamente señalado ya. cuál es el monto. Así ha bajado de la segu, de, de segunda instancia, pues, ¿sí? por lo que... No te entiendo, Guillermo, como de primera sí, instancia. Sí, en primera instancia, supuestamente, de este pedido fue denegado. Segunda instancia, tiene una razón, pero no, no hablan del monto. No hablan del monto apagado. No lo señalan del monto. Estoy hablando digo? de una reincorporación o sea, este del trabajo. Per perdón, Peche, disculpen. Este, eh, con respecto al monto, o sea, al monto, eh, tenga el territorio, porque la el laboratorio hace sí. el cálculo, hace el cálculo, y presentó, en que se perdió, se gana, pero cuando el eh, cliente le da la, le dan la razón al, al, al demandante, no hablan del monto, ¿no? Entonces le digo, entonces se supone que es lo que, lo que ha peticionado la parte de demandada. Tú me estás hablando de la, de la de parte la... resolutiva, ya te entendí. Eh, sí, en sí. caso, el juez ampare la demanda, pero no ha consignado. Lo que pasa es que en la sentencia, cuando se emite la resolución, no solamente se dice, ampárese la demanda, sino que ahí se tiene que detallar expresamente todo cómo va a ser cumplida esa demanda. Tengamos en cuenta, y como lo acabo de mencionar, que el juez debe expresamente señalar el monto dinerario que va a asumir uno y, asimismo, cómo lo va a realizar. Ya porque ustedes saben que, por ejemplo, yo le puedo decir le puedo declarar fundada una demanda, eh, pero yo también le tengo que decir al empleador o, o a la empresa eh, de, que ha sido demandada, cómo lo vas a pagar, o sea, si tiene que ser eh, de manera inmediata, eh, si se te da un plazo para que lo hagas y todo, o sea, tiene que estar expresamente señalado, ahora sí yo puedo amparar esa demanda, pero yo también tengo que, salvo, quizás puede ser un error eh, material que haya tenido el juez, porque dentro de sus fundamentos, tanto de, de derecho que ha es, que sustentado y su motivación, ha tenido que señalar expresamente que considera el pertinente dicho monto por tal, tal, tal, tal, tal motivo. Entonces, eh, debe ser un error material que es fácil de corrección, de acuerdo a lo que establece el artículo 407, teniendo en consideración que ha declarado fundada esa demanda. Le decir por tenerme en Ya, A ver, primero levantó la mano David, creo. Sí. Pero buenas noches. Eh, con respecto a la excepción, eh, ¿siempre se va a corregir los errores ortográficos o puede quedar así la resolución? En realidad, es para el plazo, para lo que son los, eh, la resolución con los errores ortográficos, en realidad podría quedarse, ya, pero generalmente cuando son, por ejemplo, numéricos, eh, eso se hace pues de oficio, nada más el juez emite su, su auto en el cual establece, o su resolución en la cual señala cuáles son eh, las formas en las cuales debe corregirse la resolución, pero no eh, necesariamente nosotros sabemos que se da, ¿no? Aunque en realidad el tema de las correcciones, tanto de lo que son errores numéricos, ortográficos, se dan eh, y tienen que darse porque muchas veces las resoluciones llegan a segunda instancia. Y en segunda instancia, o sea, hacen una revisión detallada. Es más, no sé si en algún caso, creo David, tú trabajas en sala, creo, no me equivoco, ¿sí? Ah, Mesa de partes. Mesa de partes. En algún momento las salas han regresado por errores numéricos que no coincide la resolución para que el juez de primera instancia corrija y vuelva a remitir los autados como corresponde. Eso es dependiendo ya, pero generalmente más que todo se dan en lo que son errores numéricos, a efectos de que no haya confusión al momento de emitir las resoluciones, si se dan de manera consecutiva. Sí, les doy el comentario porque hace un par de semanas estaba leyendo sobre un proceso de paz de letrado sobre el tema de alimentos y veía una reacción de, del especialista, pues, pero si usted leía la resolución estaba con errores, pero... Ya demasiados entonces. Rafales, sea, ¿no? Sí, yo también he sí, visto, sí, me han sí. re, notificado resoluciones en las cuales eh, un niñito de primaria hubiera redactado mejor eh, sí. esas, ¿no? Sí. sí, en realidad sí, pero sí debería serlo. Lo que pasa es que en realidad tenemos que tener en cuenta que eh, una sentencia es eh, lo más, debe cumplir con toda una formalidad, aparte de que tiene tres eh, pautas que es parte expositiva, considerativa, resolutiva, pero también debe cumplir con esa... Redacción adecuada. Es más, en, en algún momento hay jueces que consideran y que realizan adecuadamente lo que son los signos de puntuación. Eh, nosotros sabemos, por ejemplo, que utilizar una coma adecua, inadecuada cambia completamente lo que es el sentido del, de, de lo que ustedes pueden querer establecer en el texto. Eh, hay ciertas eh, pautas, por lo menos ustedes que estudian Derecho, que tienen que tener en cuenta de que cuando ustedes van a redactar, tienen que saber cómo van a utilizar y en qué momento deben utilizar los signos de puntuación, cómo hacerlo adecuadamente. Y muchas veces tenemos el problema de que no tienen quizás eh, los trabajadores buenos jurisdiccionales, no hablando de secretarios, de asistentes, no tienen mucho conocimiento de ello. Y a veces cuando tú les la... A veces estás leyendo tu resolución, ¿no? Como dice David, su compañero, ves los errores ortográficos. Bueno, que en realidad a veces, bueno, por el tema de quizás, eh, de, pues, por las tildes, eso ya, lo puedes pasar por alto. Pero a veces ves unos errores ya garrafales. Eh, y aparte que yo, en mi caso, yo que reviso bastantes resoluciones, he visto que colocan los signos de puntuación de manera inadecuada. Y trato de darle sentido porque ya obviamente que me voy a la última parte donde está la parte resolutiva y ya sé lo que quiere más o menos entender, pero otro abogado que puede tener eh, ser un poco maldicioso en realidad y llegar a, a segunda instancia puede establecer pues que ahí en realidad hay una mala interpretación, mala motivación, pero son errores que en realidad no se toman mucho en cuenta, que deberían sí corregirse de acuerdo a lo que se establece en la norma y que sí deberían... Este, de, valga la redundancia, perdón, corregir errores numéricos y ortográficos definitivamente. Eh, tienen que mantenerse a eso una redacción muy adecuada, pero lamentablemente no se da, ¿no? En el día a día no es que se dé. Gracias, doctora. ¿Alguien más levantó su mano? que estaba aparte de David. ¿Quién más levantó su manito, por favor? ¿Van? Para... Wally, Wally. Pero buenas noches, disculpen. Buenas Pero noches, Sí, estaba teniendo una demanda en la cual encontraba. Bueno, eh, sobre el auxilio judicial, ¿eso se da en todas las demandas o exclusivamente en algunas demandas? Juan dice, te escucho entrecortado. No sé si soy yo o ustedes tampoco no le escuchan a su compañero muy bien. Habló sobre el auxilio judicial. A ver, alguien que me pueda traducir lo que su compañera está consultando, porque yo sí le escucho bien entrecortado. Si no me equivoco, preguntó si eh, para todo proceso pueden presentar auxilio judicial, creo. Sí, Wally.